Esta serie fue la sorpresa en las nominaciones a los Premios Emmy Obteniendo 5 nominaciones con su primera temporada Esta es mi reseña de Abbott Elementary La comedia es creada por Quinta Brunson Y está protagonizada por la misma Brunson En el papel de una maestra de segundo grado En una escuela ficticia Pero dominantemente negra en la ciudad de Filadelfia Y utiliza el formato del mockumentary o falso documental Si no sabes si verla te lo resumo muy fácil Si te gustó The Office, Parks and Recreation o Brooklyn nine, -Nine Es probable que disfrutes de esta comedia Utiliza el mismo formato Y seguimos a un pequeño grupo de colegas Que viven situaciones cómicas en un espacio laboral Pero ¿Puede Abbott Elementary aportar algo nuevo al género del falso documental? Eso es lo que intenta y la verdad yo creo que sí lo logra La serie es muy honesta al exponer las fallas del sistema de educación pública en los Estados Unidos Pero jamás olvidando hacernos reír Funciona lo suficientemente bien como para ofrecer buen entretenimiento durante toda su duración Además de ser chistosa, tiene su crítica al sistema de educación pública en Estados Unidos Y algo que no puede pasar desapercibido es lo tierna que es Abbott Elementary tiene mucho corazón, buenas lecciones de vida y muchas situaciones bonitas Le doy 4 estrellas de 5